¡Tengáis suerte con el examen! Eh, os dejo aquí el examen en mayor calidad porque después igual hay algunas partes que no, que no se leen bastante bien. Bueno, pues este es el examen de el último examen del, de 2019, de junio. Y eh, vamos a ver. He hecho la opción A. En la opción A la pregunta... Uno tiene un corte geológico, que es este. Si queréis hacer una captura de pantalla para tenerlo en más calidad, pues aquí están. Y hay una serie de preguntas. Orden en una escala relativa de tiempo, más antigua o más moderna, materiales del corte. Eso es fácil. Describa los procesos tectónicos, bla, bla, bla los tipos de discontinuidades. Esta es una pregunta que cuando dijimos vimos las discontinuidades os dije que salía bastante. Sale, sale casi siempre, porque o salen los cortes o sale como, como pregunta. Y establezca eh, y hagas este, esta tablita y repongas una cuestión más. Esto era todo del corte. Eran cuatro preguntas, cuatro puntos. Después, en la pregunta 2, venía una de verdadero y falso que es esta de aquí, enumere cuatro formas acumulativas litorales y una definición de fina deflación y abrasión yólica Tenemos 4 y 3, 7. Y aquí en la pregunta 3, defina acuífero, indique los tipos de acuíferos señalados en la siguiente figura, estará la 8. La 9 indique una utilidad de las siguientes materias primas y el tipo de recursos a que pertenecen, uranio, cuarzo, diamante y yeso. Y la 10, la última, señale las dos orogenias que han afectado a la península ibérica y citen qué era geológica, se produjeron cada una de dichas orogenias. Venga, pues este es el examen y vamos a hacerlo. Vamos, vamos a hacer primero el corte geológico. Primero el corte geológico, yo os aconsejaría que lo pintarais un poquito porque así se ven mejor las cosas. La caliza, yo siempre la hago en amarillito. Eh, aquí están las margas con numulites en verde. Seguimos las areniscas con restos de, de dinosaurios, las pinto así en naranjito. El corte en colores se ve mejor. La, las... Pizarras con calceola, las pinto aquí de, de fucsia. Las areniscas gruesas con dinoterium, que era un mamífero grande del cuaternario, las pinto de azulitas. Después las limonitas con plantas, así también de azulito más clarito. Y ahora dice que lo ordenemos. Venga, los yesos los dejo en blanco. ¡Uf! ¡Madre mía, qué velocidad! No, menos mal que luego he hecho una captura y ahora explicaremos la captura, porque si no, es aquí va súper rápido. Esto sería el orden, ¿eh? el orden de todos los, los estratitos, pero vamos a fijarnos en, en la siguiente imagen. Venga, aquí tenemos ya el dibujito. Tenemos eh, la solución y ahora voy a ir viéndola eh, por partes. Fijaros, la parte más antigua es lo de abajo, eh, la, son las pizarras con calceola, esto es súper es fácil. Después vendría el estrato 2, las areniscas, aquí habría una discontinuidad que ya la marcan, ¿no? pero vendría el 2, el 3 y el 4, esto está también fácil de poner. Después el 5 serían las areniscas gruesas con dinotébrium. Eh, el 6, eh, lo que hay arriba, eh, eh, que son las limonitas con plantas. Y ahora todo el mundo pica. Eh, todo el mundo pica. Y eh, pone el 8. Eh, pone este dique, el sí No, error. Eh. Después del 6 viene el 7 hijos míos después del 6 viene el 7 y el sil este, del sil granito granítico lo que hace es que se mete entre el 7 y el 6 entre el 7 y el 6 eh, un sil aprovecha eh, el contacto que hay entre estos dos estratos y se mete por todos los huequecillos entonces cuidadín porque este es el 8 eh, es el 8 y al final el, el volcán, que sería el 9. ¿eh? Cuidadito, cuidadito, porque dan ganas de poner 5, 6, 7, el, el sil, pero no, el sil no, el 7 y el sil, que es el 8, se mete entre el 6 y el 7. Esta era la dificultad de ordenar estos estratos, lo demás estaba tirado, pero ahí habrá picado la mayoría de gente. Aquí nos piden que describamos los procesos tectónicos y el orden en que se han hecho. Ahí abajo, como había pizarras con calciola, esos son del devónico, pero bueno, las pizarras casi siempre son de la era primaria. Entonces, lo más antiguo es plegamiento de, pizarra, de pizarras en la orogenia arciniana porque es ahí que la calciola es del, de, del devónico. Bien, en la segunda venía un plegamiento de areniscas, calizas y margas. En la era terciaria, en la orogenia alpina, ¿por qué sé que es ahora, en la era terciaria? Porque hay numulites que son fósiles guías de la terciaria. Entonces, en la terciaria es la orogenia alpina. El tercer proceso que vendría serían una, unas distensiones, unas fallas normales que producen un graben, también se llama una fosa tectónica. La cuarta, las intrusiones magmáticas del SIL. Y de los volcanes, y la quinta, donde el contexto tectónico actual sería una fase de fractura continental, como por ejemplo el Rift Valley africano. Eh, fragmentación continental del ciclo del ejemplo, valle del Rift Valley africano. Bueno, aquí, aquí nos pide que digamos las dos discontinuidades, la A es una disconformidad porque hay una interrupción de la sedimentación de la serie, de las pizarras devónicas y hay un periodo después erosivo. Y la de arriba es una discordancia angular. ¿Por qué? Porque la serie más antigua está plegada, después viene una erosión y una sedimentación de la serie más moderna. Vale. y después dice razone cuál de ellas contiene el hiato más grande cuál, cuál tiene la laguna estratigráfica más grande entonces la que tiene la más grande es la disconformidad de la de abajo ¿eh? ¿En, en cuanto se ha, se ha interrumpido el registro pues en la de abajo va del devónico porque hay una cápsula fósil que es un fósil guía del devónico de la primaria a las areniscas con dinosaurios Falta el carbonífero, falta el pérmico y falta el triásico, eso es muy, mucho tiempo. Y la otra va de margas con numulites al del terciario, al dinoterium que era un mamífero cuaternario, pues la primera la, es la que tiene más hiato, 150 millones de años contra 60. La pregunta 4 dice establezca la relación temporal de las rocas ígneas. Entiendo que son la relación temporal de las rocas ígneas que aparecen en el corte ¿Qué fue primero? ¿La intrusión o el volcán? Vamos a ver, si os fijáis a la derecha veis que el sil la intrusión está cortada por la falla y como después en el valle aparece el volcán o sea que primero ha sido eh, la intrusión del sill y después la falla. Entonces la contestación sería, primero se produjo la intrusión del sill granítico y luego se formó el estrato volcán con la subida del magma que dio lugar a dioritas y andesitas. Después te pedía que te, la tabla que te pone en el examen, que la copiaras y que la... madre mía, cómo están los de la obra esta mañana. Y eso que es sábado. Eh, que la copiaras y la completaras. Pues bien, hay tres tipos eh, de rocas, eso lo sabemos todos: rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Aquí la dificultad estaba en las rocas sedimentarias, porque las otras, pues casi todo el mundo lo sabe: las rocas ígneas, está el granito y eh, la diorita andesita. Que, eh, ya tendríamos ahí dos estratos. el ¿eh? diorital de sita era uno solo, al que subía por el volcán. Y el granito era el del Sil. O sea, ya teníamos dos. Bajo del todo estaban las pizarras, que eso son rocas metamórficas. Eso ya tenemos tres. Después, rocas sedimentarias, detríticas, químicas y mixtas. Mira, mixtas es muy fácil porque solo son las margas. Y detríticas y químicas, pues nosotros... Si conocemos un poco la roca y vemos que tiene algunas texturitas si tiene trocitos y tal, suelen ser, bueno, son las detríticas. Y las otras, las que prácticamente no se ve ninguna traza de nada, son las químicas. Entonces las detríticas tendríamos el estrato de limonita y después había dos estratos más, uno con dinosaurios de areniscas y otro con mamíferos enormes, parecido del tamaño de elefantes como el dinoterium, eh, el otro estrato de arenisca, que tenemos 4, 5, 6, las químicas eh, serían las calizas y el estrato de yesos y sales 8 por, eva, por evaporación, rocas evaporíticas, son químicas, productos de reacciones químicas y por último, como había dicho, las margas y nos dan los 9 estratos. Vamos a ver ahora las preguntas 5, 6 y 7, que corresponde con la pregunta 2 a B y C. Dice, con respecto a la geodinámica externa, indique con una V una F si estas frases son verdaderas o falsas. El permafrost es un suelo que se mantiene helado durante todo el año. Es verdadero, porque para que sea permafrost tiene que estar helado como mínimo dos años seguidos. La flor está ahí en Alaska, en Siberia, en latitudes muy frías. Eh, la segunda, las morrenas de nevero son cordones de sedimento depositados en lo alto del nevero. Vamos a ver, toda esta frase es verdadera hasta en lo alto, creo yo, porque las morrenas de nevero, sí, son cordones de sedimento, sí, depositados en el nevero, sí, eso sí. Pero en lo alto del nevero, eh, pues, eh, pues las morrenas estas tienen forma de arco y se, de, y se desprenden de, de las cimas de por gelifracción y demás, y van rodando por el, por el nevero y se acumulan en la parte inferior del nevero. Si es así, eh, pues sería falso, porque debía de poner las morrenas de nevero son cordones de sedimento depositados en lo bajo del nevero o en el límite inferior del nevero porque van rodando hasta que acaba el nevero y ahí se acumulan Yo la pondría falso, pero es una pregunta un poco rara eh, La tercera La anivación es la capa de, o cobertera de nieve no permanente que aparece periódicamente en ciertas regiones Esta todo el mundo la habrá puesto verdadero porque mira que está la frase bonita hecha Pues es falso la nivación, aunque parezca eso una, una capa de nieve, no es eso. La nivación son los procesos de meteorización y erosión asociados a neveros persistentes. Esa acción de la nieve persistente se llama nivación. Esto es falso. Y la última, las sillitas son materiales glaciares transformados por diagénesis. Verdadero. Porque son rocas sedimentarias formadas a partir de depósitos glaciares. Y como sabéis, la diagénesis significa formación de nuevas rocas sedimentarias. Pues sí, son rocas sedimentarias nuevas formadas a partir de depósitos glaciares. Esa era verdadero. O sea, tenemos verdadero, falsa, falsa, verdadero. La B dice: enumera cuatro. ¿eh? Hay que poner, te dicen cuatro, pon cuatro. Yo pongo más para que veáis todos los que hay. Enumera cuatro formas acumulativas litorales. Acumulativas. Pues una playa, se acumula arena, una flecha litoral, unas dunas costeras, una barra litoral, tómbolos y después eh, asociados, deltas y albuferas. O sea, ahí hay para elegir cuatro. Defina deflación y abrasión. Pues la deflación es cuando las partículas sueltas son barridas, levantadas o arrastradas por el aire. ¿eh? Van volando por ahí o van arrastradas, y o barridas, pero la abrasión es eh, el efecto que hacen estas partículas cuando chocan contra las rocas y las van erosionando. ¿eh? Deflación que van volando por ahí y de abrasión cuando estas partículas que van volando chocan contra las rocas y ya van erosionando. Pues aquí acababa esta, esta pregunta de tres puntos. Vamos a ver ahora la pregunta 3A, que en realidad es la 8 del total, de las 10 que son. Dice, defina acuífero y punto, identifique los tipos de acuíferos señalados en la siguiente figura con un número. Vale, pues un acuífero es una masa de rocas que debido a sus características texturales, originales o adquiridas, es capaz de almacenar agua. En los poros y fisuras de su interior. O sea, un acuífero es cuando el agua está almacenada. Dice, identifico los tipos de acuífero. Mira, debajo de todo es un acuífero confinado o a presión o cautivo. ¿Eh? Si, a, si lo perforamos y si hacemos un pozo, se llama un pozo artesiano, sale el agua a presión. Ese es fácil. El de arriba, el 3, es un acuífero libre. Está en contacto con el aire y a presión atmosférica. Es el típico acuífero que tienen las casetas, que haces un pozo y sacas agua del pozo. Eso se llama un acuífero libre. El del medio es el complicado. Es el acuífero sem semiconfinado. El acu en el acuífero semiconfinado, en alguna... Capa es semipernimeable, o sea, el agua cuando haces un pozo sale a presión, pero no sale a, a mucha presión, se llaman acuitardos. Veis que a la izquierda hay un pozo artesiano, o sea, que ese acuífero de la mitad está en contacto en algún punto con la presión atmosférica. Está a más presión, ¿eh? pero eh, en algún sitio está en contacto con la presión atmosférica y, y, y, y por eso se llaman acuitardos, el agua sale con muy poca presión. Pues estos eran los tres tipos de acuíferos y la definición de acuífero. La nueve de todo el examen sería Indique una utilidad de las siguientes materias primas y el tipo de recurso al que pertenecen. Bueno, pues el uranio se utiliza en la energía nuclear, en las centrales nucleares eh, y para fabricar bombas atómicas, si lo queréis también, venga, una utilidad. <risa> cuarzo e instrumentos electrónicos, me acuerdo cuando tenía vuestra edad y llevaba un reloj de cuarzo, era muy eh, friki, ahora todavía veo alguno, bueno, pero se, se, se, se utiliza para los instrumentos electrónicos en general, para fabricar vidrio, cerámica, tiene, pues en, en la industria farmacéutica, en abonos, se, se utilizan en muchas cosas. El diamante, pues además de para ponerlos en los anillos y en joyería, eh, como es el mineral más duro del mundo, se utiliza para serrar, para pulir, para que los carpinteros corten cristales, es una herramienta de corte. Y el yeso, pues se utiliza desde en la construcción desde hace 3.000 o 4.000 años que ya en las tumbas egipcias habían estucos con yeso y, y bueno, todas, todas son no renovables Venga, vamos a hacer la última, la última pregunta Señale las dos orogenias que han afectado a la península ibérica y cite que era geológica, se produjeron cada una pues ha, ha habido dos, la orogenia varisca o la arcínica, entre finales del devónico, hace 380 millones de años, y mediados del perémico, hace 280 millones de años, duró unos 100 millones de años, y la orogenia alpina, que todavía dura, durante el cenozoico, o era terciaria, y lo que llevamos de cuaternaria, o sea, los pirineos, el himalaya, todo esto, se, se sigue, se sigue elevando. O sea, nota final que saca un 10, aquí, me voy a poner una medallica y todo y bueno pues el examen no era fácil pero esto esto es todo amigos y nada eh, os recuerdo que más información tenéis en el blog ponéis en el google carle geología o ponéis carle geología directamente blogspot.com es más fácil poner carle geología y ya sale y nada, vamos a continuar estudiando. No os confiéis con que no vaya a haber selectividad. Probablemente selectividad sí que, sí que va a haber. Me es difícil imaginar muchos alumnos en una aula magna haciendo un examen todos ahí arrepentujados arrepre, arrepre, y junticos. Pero todo cambia muy rápido. y lo que hoy es blanco, pues mañana es negro. Y si ahora parece que una selectividad está lejana, igual el mes que viene está cercana por lo que sea. Un abrazo, seguir estudiando y nos vemos en el próximo. Adiós.